En el capítulo anterior habíamos creado un controlador llamado PostController que nos permitía obtener todos los posts que se encuentran en la base de datos. Todos estos posts los mostraba a través de una vista llamada index que habíamos creado y a través de un forage recupera todos esos datos y los muestra en una lista desordenada. Ahora lo que vamos a hacer en el controlador llamado PostController Vamos a trabajar con dos métodos, el método create y el método store. El método create nos permite mostrar un formulario donde el usuario podrá ingresar el título y el contenido del post y al presionar guardar dirigirá hacia el método store, es decir que el método store se encargará de procesar los datos que tenga el formulario create. Para ello voy a decirle entonces que return devuelva. una vista que la muestre llamada la vamos a almacenar en la carpeta post que tenemos creada llamado create ahora esta vista todavía no la hemos creado entonces para ello en la carpeta post dentro de la carpeta views vamos a crear una nueva vista la acordamos con el nombre create.blade.php dentro de esta vista vamos a hacer uso de los helpers que nos proporciona Laravel para crear los formularios si vamos a la documentación de Laravel en la parte de formularios y html aquí nos indica cómo podemos abrir un formulario haciendo uso del motor de plantillas blade para ello voy a copiar esto y lo pego en la vista ahora lo que voy a hacer es modificar la ruta hacia donde va a ejecutar la acción queremos que lo dirija hacia post y dentro de estas dos etiquetas iremos agregando los inputs tipo texto y un textarea entonces voy a entre llaves escribo form text y el nombre con el cual voy a recuperar los datos, decir, ¿sí? title. Voy a separar con un br para generar un espacio, una, una línea. Ahora voy a usar otro llamado form, text, área y entre paréntesis también content, el nombre identificador voy a escribir un br y por último vamos a agregar un botón un submit y dentro de este le vamos a decir guardar guardar ahora voy a guardar esto y si vamos a nuestro navegador se acuerdan que en el controlador en el método create le dijimos que devuelva la vista que está en la carpeta post llamado create como ya lo creamos entonces se supone que cuando yo vaya a mi navegador y escriba localhost barra post y a continuación escribo create para llamar a ese método me muestre el formulario que acabamos de crear ahora para guardar los datos que vienen desde este formulario vamos a usar el método store que se encuentra en el controlador este método me permite recuperar los datos y guardarlos en la base de datos para ello voy a escribir post es igual a new y a la clase post, extendemos la clase post la cual vamos a decirle que el guarde el título el título es igual a input, vamos a usar esta clase y el método get, que lo que va a hacer es recuperar la información que viene, post, es decir va a recuperar el título que introduzca en el formulario, entonces escribimos title ahora vamos a guardar el contenido content Get y Content. Estos nombres, Title y Content, son los mismos que tenemos en la base de datos. Entonces, lo que va a hacer es guardar el título y el contenido. Y acá lo que hacemos es recuperar la información que viene por el formulario. Cuando presione guardar, el formulario lo enviará vía post y aquí lo recuperaremos con su nombre identificador que es Title. Si vamos a donde tenemos la vista create, ven aquí que es el nombre con el que habíamos definido el título y el contenido. Así lo recuperamos. Ahora lo último es guardarlo, decirle post, save, salvar y con esto se guardaría el post. Ahora lo que queremos es que cuando se guarde el post lo redireccione hacia la lista donde tenemos todos los posts. Entonces vamos a decirle return y usando la clase redig y el método to le vamos a indicar que lo redireccione a post, a todos los posts. Si vamos nuevamente a nuestro navegador, luego vamos, vamos a agregar algún título algún título de ejemplo, por ejemplo tengo acá algo de contenido vamos a agregar el mismo contenido para no como ejemplo simplemente ¿entienden? este es el título y este es el contenido, ahora el usuario lo guardará ejecuta el método store y aquí está, este es el nuevo post que se acaba de agregar en la base de datos si vemos tenemos tres aquí, pero si yo actualizo y voy nuevamente a post veo que se ha agregado el cuarto y por último, para poder agregar los posts, vamos a agregar un enlace a la vista index.blade, a esta vista que tenemos dentro de la carpeta post que creamos en el video anterior. Entonces, podemos agregar un enlace y escribir, por ejemplo, post create y agregar. Lo guardamos y si vamos al navegador, actualizamos y aquí tenemos el enlace. Si yo presiono, me envía el formulario y puedo agregar. Y vamos a agregar un nuevo y decirle hola, soy el título y yo el contenido. Y si lo guardamos... Ejecuta el método store y lo guarda. Hola, soy el título. Y con esto damos por finalizado el capítulo número 3 de la creación de un CRUD en Laravel.